Novedades de las cuentas premium en Linkedin. ¿Quieres saberlas? Acompáñame. <música> Negocios en digital 976. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de negocios en digital. Hoy estamos un lunes más, lunes 20 de junio del 2022. Arrancamos la semana con toda la energía, con toda la vibra, con todas las ganas de ir aplicando, mejorando, optimizando, trabajando en el día a día, ¿no? Esos cuatro palmos que aprendí recién, que era. Que, que te tienes que enfocar en el proceso, no siempre en los resultados, para ir eh, avanzando y no desmotivarte, ¿no? Pues esto eh, y más es lo que revisamos aquí en este podcast, ya saben de profesionales que buscamos uh, abrirnos camino en los diferentes canales digitales, sobre todo en LinkedIn para ambientes B2B. Bueno, hoy vamos a hablar sobre las novedades de las cuentas premium en LinkedIn. Súper importante, sí, pues tu canal de, eh, de prospección, eh, es eh, LinkedIn, si estás en ambientes B2B, pero claro, no es sin antes, ya les vamos a hablar todas las novedades, eh, es importante que sepas que si tienes ese acompañamiento para que tu empresa adquiera ese know-how, ese conocimiento, esa expertise de un sistema ya probado de captación de leads, constante cada mes que te vengan nuevas oportunidades de negocio para abrir y cerrar nuevos eh, negocios, nuevas ventas. Esto es lo que nosotros hacemos a través de Leads for Sales, las mentorías que les acompañamos durante 10 intensas semanas para adquirir ese know-how y pues este, tener esa habilidad tan importante de generar nuevas oportunidades de negocio. Bueno, vamos a entrar en materia. Y es que um, hay algunas novedades que les quiero compartir. Pero antes de eso, vamos a entender. Primero, y les voy a dejar en las notas del programa, hay cuatro tipos de cuentas premium que maneja LinkedIn. Pero si tú estás en LinkedIn eh, con el objetivo de generar o de negocio, de hacer negocio, de hacer ventas, Sales Navigator es la... Eh, la cuenta premium que te ayuda para esto, ¿no? No las otras. De hecho, les voy a dejar un enlace de una comparativa que hicimos del resto de cuentas premium versus la, la cuenta gratuita de LinkedIn, ¿no? Pero también quiero hacerles esta reflexión. No solo basta con ir y, pues, segmentar o ir a, pro, a prospectar o ir a conectar como a lo bruto, ¿no? Sin tener una estrategia. Es importante, señoras y señores, tener una estrategia detrás que vaya apalancada en, eh, y proyectada en LinkedIn, obviamente que va de la mano con esa estrategia empresarial. Esto es lo que nosotros eh, también ayudamos y asesoramos en la primera etapa de Lease for Sales. ¿Sí? Eso por un lado. Por otro lado, eh, es importante un momentito que aquí me está entrando una ya perfecto listo si eh, realmente es lo que buscas es captar entonces potenciales clientes tienes que abrir sí o sí un canal de comunicación y de ventas por linkedin y aquí te va a ayudar bastantísimo sales navigator para la estrategia de prospección ahora uno de los primeros cambios que eh, hemos visto en estos días en Sales Navigator es que ha mejorado su interfaz de, eh, de navegación y esto con el afán de pues la pantalla ha cambiado, algunas funciones de búsqueda, la mensajería también y esto al final del día es con el afán de que tú puedas trabajar de manera eficiente, ponerle foco en aquellas oportunidades de negocio en las que sí puedes seguir indagando más y aumentando esta a aumentar en el proceso de venta o continuar con el proceso de venta y ser de manera rápida, ¿sí? Esto es importante, sobre todo cuando tú ya le pones foco en aquellos, en aquellas actividades, por ejemplo, que toman los decisores de las empresas, te ayuda y te conecta de manera más rápida. Así que esto es valioso, uno de los cambios que ha hecho. Y otra, referidos para Sales Navigator. LinkedIn ha lanzado este programa por primera vez, un programa de referidos, con el afán de que tú puedas, si ya tienes 6 Navigator, puedas eh, compartir o dar este enlace que va a, a, tus, eh, a tus clientes, a tus referidos, a tus amigos, en general a quien quieras dar este enlace, les va a dar dos meses gratis de 6 Navigator, ¿no? Entonces, y esto es increíble, antes no lo hacía, solo lo hacía un mes y, ojo, puedes regalar solo hasta 10 personas al año. Esta esta esta recomendación y pero claro, esto aplica para aquellas personas que todavía no han optado por pruebas gratuitas dentro de la plataforma. Y lo increíble de esto es que las personas pueden ahorrarse un promedio de hasta 160 dólares eh, por estos dos meses y ya probar. Imagínate lo que es ya probar, entrar, eh, indagar hasta que de pronto si no lo manejas bien, eh, trabajar esa curva de aprendizaje y eh, de manera gratuita dentro de 6 navigator. Y luego, pues, ya ir eh, a todas, eh, luego de haber probado y revisado la potencia que tiene Six Navigator, ¿no? Así que realmente esto es muy, muy importante. De hecho, eh, para obtener este código de afiliado debes ir a la parte del superior derecha, ¿sí? Este dentro de Six Navigator en la fotito tuya y poner en la lista en la opción de recomendaciones. Aquí les dejo una captura de pantalla para que puedan ver. Y esto obviamente si ya tienen la versión. Otra. Y esto, eh, digamos que no es tanto una novedad, pero es una información que también va de la mano con las cuentas de Sales Navigator. Y es, ¿se puede o no se puede sacar información del Sales Navigator? Bueno. Eh, hay que tomar en cuenta y para esto hay que entender dentro de las reglas de todo el ecosistema de LinkedIn y de 6 Navigator que los leads no son transferibles de una cuenta gratuita eh, eh, y que solo puedes acceder a ella si es que estás con la cuenta de eh, 6 Navigator. ¿sí? Si es posible, obviamente, conectar tu cuenta 6 Navigator a un CRM para que tú puedas... Eh, pues hacer seguimiento, tener control de los datos y todo y esto es lo que nosotros eh, damos pautas de cómo hacerlo dentro de Leadsforce les damos pautas de cómo eh, conectar tu Sales Navigator con tu CRM se puede hacer sí eh, otra cosa es que um, sí <ríe> claro como eh, LinkedIn Sales Navigator en general es parte de Microsoft esta conexión es posible eh, solo si tienes la versión 1 Enterprise de Sales Navigator y si usas un CRM de Microsoft o Salesforce, ¿sí? que son como las eh, entidades eh, propias ¿no? eh, con las que se puede hacer. La, la conexión. Ahora, si tú lo que realmente buscas es descargar los datos de tu cuenta 6 Navigator para llevarlos a un Excel, por ejemplo, eh, nosotros tenemos una herramienta externa que no es ni Microsoft ni Salesforce que eh, ya la hemos probado y esto también lo revisamos en for 6. Y esto es imprescindible. Sacar la información de 6 Navigator, pues, pues puede ser que algún momento tú estás trabajando y decides eh, parar un par de meses, pero bajas, ya te bajas la información. Y por, con eso puedes seguir trabajando. Esto también de manera estratégica puede servir y esto es lo que vemos en Sales Navigator. Así que bueno, con esta información muy valiosa de las novedades, de las bondades, de ojo. Primero, antes que nada, aplicar, eh, desarrollar una estrategia de prospección. Esto es imprescindible. Luego, eh, utilizar de manera eficiente, con foco y rapidez, eh, Sales Navigator para... Eh, conseguir esos prospectos anhelados es parte de lo que hemos visto este día y de los beneficios, así que si les gustó, ya saben, recomendar a ese socio, a ese amigo, a ese jefe, porque no?, a ese colaborador, con el cual tú estás trabajando eh, generar embudos, así que nos vendrá muy bien. Y si estás en los podcasts, por favor, dejar tus valoraciones de cinco estrellas porque esto nos ayuda a que el podcast siga creciendo. Ya saben que esto también sale en formato de video también en YouTube, así que también echarle un vistazo, activar las campanitas. Y nos vemos y nos escuchamos. El día de mañana tenemos una entrevista importante con eh, David Dávila que habla sobre el apalancamiento empresarial muy, muy valioso, así que no se lo pueden perder. Nos vemos y nos escuchamos entonces el día de mañana. Feliz inicio de semana. Bye, bye.